Tres personas fueron apresados por agentes de la Policía Nacional, acusados de violar sexualmente a dos jóvenes. Los imputados demienten esta versión. No, nosotros no, no tenemos ningún caso. Fue que, porque ellos dicen, no quieren que nosotros alquilemos la casa. ahí. Y, y ahí el abasur fue... versión si ellos no quieren... A a gente que para que nos niños de... quede ahí. Nosotros dicen, dame un chance de 15 días, están allá otra casa. Entonces, ¿por qué se le acusó entonces de esto No, manda, no más y él fue a buscar la policía. Primero, la policía dice, fue allá. Le dije, bueno, lo va a dar nosotros el primero. Tenía que ir a la fiscalía para que nosotros sacan la tal ahí, no más. Los detalles de la imputación los ofrece la relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Arias. Miembros de la policía apresaron a los nombrados Juan Carlos Yang y Domingo Ventura de 29 años de edad y el haitiano José Alcide y Juan Nicolás Alia Papá Bocó, de 42 años de edad, ambos residentes en la calle Los Bomberos del sector valiente del distrito nacional, por el hecho de esto tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio de dos jóvenes quienes les acusan de que a eso de las 3 de la tarde... De fecha 7 del mes 4 de este mismo año, en el municipio de Yaguate, estos se hicieron pasar por rujos y abusaron sexualmente de ellas. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.